Dicía, ¿de dónde vienes? Decía, no, yo soy de, de Argentina. ¿Y tú eres de Argentina? decía, no. Yo soy comle, digo. Pero eso es de dónde quedáis. <risa> Mi nombre es Abel Tonolek Celín, nací acá en el Chaco, soy de, de Juan José Castelli. JJ Castelli, Chaco. Tono presente. Yo era el único que me quedaba en el barrio para ir a la escuela. Mis viejos siempre iban para trabajar al destronque, a la junta. De, digamos, todo el año, como había trabajo de, de golondrinas, había cosecha de sandía, de zapallo, de, de maíz, después el algodón. En la escuela íbamos solamente porque había. estaba el comedor, digamos. Creo que por eso es una de las funciones que siempre nos quedamos, todos los niños de la comunidad o del, de la cuadro, de mis parientes, mis primos. Llevamos todos juntos. Mis viejos este, se fueron a vivir en, en el 80, a Rosario y de Rosario me quedé ahí y nunca más vine. De grande le empecé a preguntar del trabajo que hacía. Era, bueno, le, él, mi viejo trabajaba ponerle un mes, pero le daba una bolsa de, de harina de 50 kilos, este, bolsa de de fideos, de harina, de leche, digamos. Trabajaba solamente para eso. Y supongo que mis viejos por eso no querían que pase en el, en el, digamos, lo mismo. Si yo me quedaba, tenía que hacer, seguir esa ese linaje de trabajo esclavo. Desde que llegamos ahí empecé a trabajar igual, este, con mi viejo, ¿no? Porque fu fuimos a juntar estos cartones en la vía pública, las botellas, este, bueno, cobre, esas cosas, ¿no? aluminio. Y era que era un trabajo constante porque siempre estabas en el centro buscando esos, eh, esas cosas, ¿no? Y a la tarde se vendía y ya tenías una moneda para comprar algo. <coughs> Ahí empecé a ir a una escuela eh, sin saber hablar el español o el castellano y de los 7, 8 hasta los 12, 13 empecé a, tener, a comprender, a tener, a entender el castellano o español. Como no me entendían, digamos, la, la discriminación era eso, digamos, como que no me entendían a mí. Pero sí, siempre buscaban la forma de poder... Eh, o me preguntaban en ese momento, pero yo no sabía qué significaba. Obviamente aprendí todo lo que eran más las palabras, ¿no? Decían, por favor, gracias. Eso, no, olvídate. <risa> Nada de eso. Sino que todo lo contrario. <risa> Le puteaba todo. No, no, no, no se pasaba hambre, porque como que se ganaba bien. De hecho, después de un momento, como que me... Me iba solo a hacer ese trabajo, Llegaba, llevaba una carretilla, me compraba una bici, ya era más conversatorio, voy a buscar a alguien que podía hablar, me entender. Este, conseguí trabajo a través de eso, digamos, de este diálogo, ¿no? Chayena roxe, otaikir a milotao ga, otaikir a kateke, kalagajera maxe, yanatake ka eetke, knache a mi alat a mi asgawek. Me temprano para barrer eh, las veredas de, de los supermercados, de, este, de las verdulerías o lavar las frutas. Y eso me daban también unas monedas y me daban fruta o verdura En los supermercados también tenía un cambio, ¿no? Yeah. Y, y a la vez de tanto ir a buscar cartones, esa cosa, encontré en un momento un, un, un, una bolsita con un montón de rollos y una máquina de fotos de 110, ¿viste? Las chiquitas. Y tenía pilas, hoy que andaba bien? Y empecé a sacar fotos a mi atalla. mis hermanos y eh, no me empezó a gustar me empezó a gustar sacar fotos con esa una con esa camarita y siempre la llevaba siempre la llevaba así, en todos lados y solamente era comprar dos pilitas y el rollo de 36 y cuando voy a revelar esas fotos me dice no bueno, te gusta el, el, el pío que me atendió y dice, no te gusta ¿crees estudiar y dice, sí. Y yo estaba estudiando ya la secundaria igual y me dice, no, pero se puede igual, se puede. No, bueno, así que a estudiar ¿no? ahí en la facultad. En periodismo. Ajamia <risa> calla, una gagra punción. Aja mi acalla, una gagra and lobe. A miakalla, una gagra conción. A mi acalla, una gagra and lobeck, a miakalla, la playa y el menal. Yo era en el, en el barrio, era el vocero de los jóvenes del, del, de la comunidad com y tenía un programa de radio. En realidad, en, en realidad me decían: vení, vení todos los viernes, te doy 15 minutos para que hables sobre la comunidad. Y yo hablaba sobre, sobre la comunidad el Conflicto, que queríamos o que queríamos nosotros. Y ahí el problema era, faltaba luz en el barrio o se cortaba, este, no llegaba el agua corriente. Teníamos un centro comunitario que se armó y faltaba siempre mercadería, el agua, mercadería y el agua siempre faltaba. Y de tanto, todos los viernes que me iba siempre decía todas esas cosas y me decían, ¿por qué no, no, no, no venís directamente a, a, a, a hacer un programa radio? Y me daban tipo 6 en la tarde, así, siete y me daban ese horario porque me decían, porque ese horario a veces la gente está en sus casas y ahí empecé como a trabajar en la radio directamente y ese fue el, el trabajo que me dio otros trabajos <coughs> porque hubo encuentros de, de radio eh, comunicación y esas cosas y siempre me iba como nombre de la radio, porque como nadie iba de la radio, yo me digo, bueno, me interesaba bastante. Y conocí mucha gente y conocí otros hermanos que por ahí en ese momento no conocía, que eran el Mapuche o el Coya. Y que tenían cooperativas de trabajo de comunicación y, bueno, me preguntaban a mí, ¿sabés? sabes qué, qué sabes hacer? ¿operación técnica? Este, ediciones y nada, no, me, me, me decían, bueno, nosotros te mandamos los audios por este, por correo y nos mandas, nosotros te pagamos. En el trabajo de, de ediciones se veía, nos mandaban de Río Negro una, una, unas radios y que había conflictos con los mapuches, yo quería saber mucho más de ellos y quería saber cómo, cómo era y nada yo digo me voy para allá sé que me fui a vivir y ahí los hermanos por ahí tenían el conflicto cada tanto era por el, por el tema de tierra no y también digamos esto no del del gatillo fácil a, la, a las comunidades ¿sí? que siempre pasaba eso siempre ha pasado como era como es lindo el lugar empecé a hacer mucho más fotos que, que, que audio era el operador de la radio, pero me iba, no sé, de móvil, en algún conflicto, pero sacaba fotos, sacaba fotos y, y también era un, un, un extra, ¿no?, de tener audio y más fotos. De tanto saca fotos, vine una marcha en Capital y me topé con otros fotógrafos, compañeros que por ahí sacaban fotos, pero ya tenían el contacto, ¿no?, de, de estas. Página 12, Diagonal, que es de España, también... Sí, después de mucho tiempo, bueno, estando ahí y como que es una, una ciudad que llegan todos los turistas y siempre veían bici, veían bici. Y... Veía mucha gente que pasaba ahí vivía cerca de la ruta también de La ruta 40 que iba para Bariloche Y... y no, yo dije, ¿cómo no voy a salir? Decía, yo estoy viviendo acá, así que... Las, las alforjas, las alforjas le hice de tacho de 20 litros Que las armé todo, que está con cierre Todo, vemos. después... Si sí, era un entrenamiento, igual después tener la bici, después era subir o bajar, subir con la bici, subir o bajar, subir. Y desde el primer día hice 100 kilómetros en 8 horas y le dije, ah, bueno, son 100 kilómetros en la noche. Le iba contando así, ya, ah, no es nada. Algunos se decían, ah, pero no vas a llegar, no vas a llegar. Yo después mandaba fotos que decían, mira, ¿dónde llegó esto? Siempre, siempre era parar en comunidades, como ya sabía más o menos la situación de, de los pueblos originarios y tener contactos, siempre era parar en alguna comunidad, algún lugar en conflicto, algún un lugar digamos, que este, te, te podía albergar ¿no? también como, como hermanos. Un hermano indígena con un mapuche, como que era, era ese también el, eh, el que nos, nos hermandaba. ¿no? Siempre estaba como la puerta más abierta, no solamente de, de pasar así una noche en no Maguay, sino que parar por ahí dos días, estar, este, ayudar en qué forma. Y la mayoría de los hermanos mapuches tiene camping y bueno, trabajar ahí, que a preparar la leña, no sé, esas cosas. Creo que era lo correcto. ¿no? El primer viaje fue hasta Bolivia. Bolivia, ellos me hablaban me en Quechua y yo le hablé com, como que, y fue él también eso ¿no? Pero decía ¿De dónde vienes? No, yo soy de, de Argentina ¿Y tú eres de Argentina? Decía, no, yo soy le digo ¿Pero eso de dónde quedáis? Y yo decía, no, pero ustedes son Aymar o Quechua, Quechua Aymar que tienen una mezcla de eso y no le decía que eran de, no, no le decía que era boliviano, sino que era quechua Aymara o Aymara Quechua. También era súper agradable, ¿no? De, de encontrar. Acá sí. estamos acá llegamos somos los pueblos originarios los olvidados páginas en blanco en libro de historia hacía cumbia hacía y hice cumbia tocaba abajo en la plata tocaba abajo en la plata tocaba hice cumbia hice folclore con el grupo de cumbia nos nos invitaron a Uruguay cantaron unos pibes que era que hacían rap que me gustó bastante porque podía cantar eso en, su, en, en, en portugués y ahí fue que dije también puedo hacer eso y que, está hecho con trina de caballo, que es la cola de caballo se frotan los dos y tiene un sonido y suena de esta forma, es de lata que anteriormente se hacía con calabaza así que ahora estamos más modernizados que antes obviamente, como al rap Acá estamos, acá llegamos Somos los pueblos originarios, los olvidados Páginas en blanco en libros de historia Hoy vamos contando de esta forma Para que nos conozca visualizando de esta forma Pase con acáina, am ya cayá, an rayára le gustaba bastante, se sorprendían algunos y algunos este, como que también le daba mucho aliento, ¿no? De que no, no, hace mucho no se escuchaba algo más mezclado, que siempre se escuchó también, ¿no? Estas canciones eh, tristes, digamos, eh, siempre como música llanto, ¿no? Lo mío fue más el rap y fue más como de frente y sin anestesia, como se dice. Conviví mucho con muchos anarquistas por ahí y decían, todo, todo, no, vos sos muy directo. Y yo decía, no, pero, pero si no, no no tengo que decir sí o sí, pero no, hay que hacer más, más suave en algunas cosas. Yo entraba con los, no con pero si suave no fueron nunca conmigo cuando yo tuve que en vez de, de, de decir gracias en, en, en español y me enseñaron otra cosa. Eso no fue suave para mí porque me enseñaron una forma, de, de tal forma que tuve que utilizarlo hasta que después comprendí qué significaba. Y como yo no, te, no estaba continuamente en las comunidades, ya vivía mucho más en la ciudad, no tenía contacto con quien hablar, así que era, era mejor, como era un, más mejor para mí, porque el cantarlo en la idioma como que también me abrió las puertas, ¿no? De, de poder visibilizar la, la lengua, mostrando esto, que se puede hacer música de esta forma y... y tener todavía el idioma y no perder, y no, y no tener vergüenza en hablar el idioma. Porque hay chicos que tienen vergüenza en hablar su idioma, porque ya está viviendo en la ciudad, pero... Tratar de que se pierda eso, ¿no? Y es que la identidad lo vas construyendo vos. Cómo lo vas recepcionando todas las pelotudeces por ahí que te dan, ¿no? La música, el folclore, el, la vestimenta. Por ahí en la cumbres del rap no voy como rapero. Vestido como todo. Lo que se hacen cadenitas, la visera así, los pantalones anchos, digamos. No hace falta eso que estoy llevando una cultura, visualizar mi cultura, mi idioma. Y creo que eso es la, la identidad de uno. ¿no? Canté en ese momento y sigo cantando que, que se llama Am que tú eres mi hermano, Am Yakaya. Que es así. Am Yakaya, Mashini, Viranagi. Eso significa que tú mi hermano, tú mi hermana, ya llegamos, acá estamos. este, Llegó la hora de despertarnos, de, de hermanando, que esta canción llegue a toda nuestra gente y que tengamos pues, Solamente un solo pensamiento de seguir adelante eh, y estar más hermandado. Eso sí, eso significa. Am yacaya ona kagira consigem, am yacaya ona kagira an lovit, am yacaya dataya igen enan unek, am yacaya ona kagira